Chicos, otro día más. Estamos aquí en Conectados. Eh, bueno, ya sabéis, programa que está en directo de c Twitch, programa que está en directo en YouTube. Eh, si veis pequeños percances con las conexiones y tal, bueno, pues ya sabéis a lo que es debido. Otra vez estamos los cuatro de siempre, ¿vale? Un programa más. Sabéis que tenéis la opción de hacer preguntas. Ahora más que nunca las estamos mirando más y respondiendo y demás. Ahora claro que no vienen invitados. Eh, tenéis la opción de Super chat. Si queréis que debatamos sobre algo, que hablemos sobre algo en concreto, podéis hacerlo a través de del superchat, ¿vale? Y bueno, pues, poco más que deciros, ya lo que estáis aquí yo creo que ya sois todos habituales, que ya bueno, sabéis toda la dinámica de cómo va esto entonces poco más que deciros, simplemente bienvenidos, otro día más, otra semana más ya eh, cerca, cerca, cerquita del verano eh, y ya con todo el inicio de las competiciones en marcha, así que bueno vamos a ello y a ver qué ha pasado durante esta semana <risa> Bueno, pues, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo andamos? Pues aquí vamos. Buenas Gracias. tardes. Hola, chicos. ¿Sí? Buenas. Bueno, pues, como dice Dufo, aquí vamos. Eh, así que, bueno, esta, esta semana hay mucho de lo que hablar. Ahí han pasado muchas cosas interesantes. Algunas interesantes, otras no tanto, otras de debatir y demás. Pero, bueno, que, que bueno, venga, como siempre te doy a ti la palabra para que empieces tú con lo que, con lo que veas que tú, Sergio. Bueno, pues sí, como hoy se han pasado muchas cosas. Lo primero eh, que ya habíamos hecho mención en semanas previas, eh, a nivel competitivo, lo más importante, la cita del Campeonato de Europa IFBB con España, campeona del mundo por equipos en culturismo, ¿vale? Eh, que hacía tiempo que no pasaba esto. Eh, las demás categorías están muy bien, los máster en su línea y tal, pero sobre todo eh, bastante, eh, bueno, además el absoluto tal y como ya dijimos aquí, que ha caído en en Chica, eh, que se metió con 81 kilos en menos de 80, un chaval eh, de origen venezolano absolutamente espectacular, muy buenas proporciones, muy buen físico, indiscutible overall, ya lo veníamos diciendo semanas atrás, que era muy factible que quedara overall. Eh, hemos tenido también oro en senior en... Eh, con Dimitri pa Pavel, eh, eh, espectacular, menos de 100, muy buenas proporciones. Un también atleta que venía ya años llamando a las puertas de, de gran título y con un físico excelente. Eh, otra vez no había salido tan a punto y esta vez perfecto. Y bueno, Alberto Alonso, que es campeón de Europa Senior y campeón de Europa Master. Hemos tenido eh, Rafael Vera en combustible, Classic que también han ganado, eh, Artur Lavarre tercero santa su campeón bueno, hemos tenido muchísimos. sí que también quería aprovechar esto, porque el otro día hubo... También, eh, ojo, te calco también hay chicas que han ganado y demás, que aquí del, de lo femenino no, no habla, pero también ha habido chicas y demás. a eso iba, a eso iba. Eh, a ver, yo eh, el otro día alguien me puso que, joder, que, que decepción, que, que como que no mmm, mencionaba a todos y tal, y digo, bueno, pues es que yo no soy periodista, yo miro un poco lo que controlo, lo que me gusta y a los que conozco. Pero vamos, vaya por delante que la selección española ha estado absolutamente eh, brillante, todos y cada uno han estado muy bien, eh, en Classic también hemos tenido medallas, eh, pues eso, eh, Caballero, José Antonio Caballero, otro, el andaluz, el derrota, también campeón de Europa, Gómez quedó segundo en esa categoría también, el catalán, bueno, lo he dicho, muchísimos, muchísimos atletas, muchísimas medallas y desde aquí la felicitación para la selección española. Pues sí, y además el nivel como lo has visto tú en general, porque yo la verdad es que he visto un nivel eh, quizás, bueno, quizás carente de de, de, de, de, de open, o sea, o de, o de gente grande, digamos, pero lo que es el, en general, o sea, las categorías intermedias yo lo he visto bastante bien. Sí, sí, sí, sí. Eh, yo objetivamente he visto un Cámara de Europa muy en la línea de lo que solía ser un Campeonato de Europa. Creo que, bueno, se ha notado la ausencia de rusos y bielorrusos en el... En el Mundial, porque están sancionados, como ya comentamos en su día, se ha notado. Pero, oye, eh, yo el nivel, el nivel medio general, sobre todo las categorías, como bien dice Robert, eh, hasta 90, incluso la de 100 era muy fuerte, eh, yo lo he visto un buen, buen nivel. Sin duda, yo he visto un buen nivel, nivel típico de campeonato de Europa. No se, puede, no se puede pedir más y ahora mismo, de todo lo que ya hemos visto hasta el momento, a esperas, obviamente, de la Olimpia, eh, amateur, pues lo más destacado que llevamos de temporada en la NPC también tuvimos la Copa Valencia hasta la fecha el regional con más, con más tirón y con más nivel ganó eh, el amigo Julián Fitcraft eh, que esperemos que el año que viene le tengamos por aquí un día de visita con muy buena línea muy buena forma y la verdad es que se impuso sin demasiadas dificultades eh, ganó peso pesado y luego el overall eh, con el retorno de Borja Saura, eh, Jonathan Reverte que ha vuelto a repetir esta temporada saliendo en peso medio, recuperando un poco el físico poco a poco eh, al que nos tenía acostumbrados y bueno pues también felicitarlos a los campeones y ya queda solo Cabra, si, si mal no pienso de, de, del, del calendario de NPC, queda Cabra y ya lo siguiente sería el Olympia amateur que sin duda es la cita del año en, en NPC la primera temporada. Sí, De todas formas, os voy a hacer una pregunta general a los, a los, a los, a los cuatro, no, somos cuatro en total, a los tres. Eh, este año veis, eh, no digo por los ganadores, ni nada sino por el nivel medio de todo, ¿veis mismo nivel que otros años? Yo tengo la sensación de que ha caído un poco este año. Yo, te, yo tengo muy claro, yo, yo viendo persona por persona, atleta por atleta, obviamente yo no he acudido a muchos campeonatos, lo veo igual que la mayoría por redes sociales, pues... Yo, sinceramente, te puedo decir que no he visto a nadie mejor que otros años. Igual o peor. Yo, en ¿eh? mi percepción, pero clarísima. Sí, bueno, a lo mejor a, a algunos matices que nadie se sienta discriminado por esto. A lo no, mejor no, no, yo, no, no, a ver, eh, siendo yo... totalmente sincero y honesto, no. Eh, me, a mí me gusta analizar físicos eh, y no hablo del nivel en general, como ha dicho Sergio, que estoy totalmente de acuerdo. Y hablo en general ¿eh? de, de todos los campeonatos, pero eh, bueno, quitando a, a Julián que ha salido impresionante. Bueno, y aquí, otro campeonato eh, que quizás no, no lo hemos nombrado porque es, un, porque es un provincial, provincial de Cádiz, que ha habido también un, un nivelazo, ha ganado Rellino mejor que, que nunca, pero en los demás, competidor por competidor, yo no, lo, no lo he, o sea, los he visto peor que otras veces, en mi opinión. ¿eh? Yo, yo ahí, eh, sí que respecto a Dicam Chica, sí debo decir que yo hacía, uf, Muchos, muchos, muchísimos años que no veía a alguien por debajo de 85 en España con ese nivel. No quiero hacer comparaciones, pero nos deberíamos de remontar a quizás a Arturo Castañeda. ¿eh? O sea, el chico este, el físico que tiene es un físico de estos que se ven cada 10 años. Cierto es que el nivel eh, medio, o sea, la excepcionalidad de Vicanchica, pues eh, no nos puede hacer eh, perder el prima de lo que es, como dice Raúl, que falta, nos falta algo. ¿vale? Y también es muy excepcional que lo mejor que hayamos visto es un chaval de 81 kilos. Sí. Pero en concreto, Edicán Chica, sí si le veo... A ver, ¿cómo explico esto? Es que de todo lo que he visto, Edicán Chica, y con absoluto respeto para los demás, que son impresionantes, ya quisiera yo tener el nivel de ellos, eh, Edicán Chica está en un, en un nivel que Edicán Chico hubiera des destacado en, en, en un campeonato de hace 10 años en un mundial. ¿eh? O sea, lo que yo he visto en este chico... A mí, francamente, me ha dejado bastante perplejo. Pero en lo demás sí coincido con Raúl, salvo notorias excepciones, pues como Julián, que con un estado físico y una línea que yo creo que, Julián, el único problema que va a tener eh, va a ser que en, en, en amateur tiene que dar el peso, en, no llega a dar el peso en Classic, pero en Classic eh, luciría espectacular por la amplitud de línea, por las poses que tiene, eh, muy trabajadas y tal. Los demás, pues... Eh, buenos, malos, regulares pues un poco ya como todo pero sí es cierto que nos siguen faltando cosas eh, respecto a la participación pues sí, sí que es cierto que hay menos gente que otros años pero eh, bueno pues estamos todavía un poco a expensas yo creo que la, la, la cita que nos va a dar la respuesta va a ser el Olimpia Mater cuando veamos el Olimpia Mater y podamos comparar el número de participantes de este año con el anterior eh, tener en cuenta que antes en España tenemos cabra y ya no teníamos mucho más regionales previos a la Olimpia. Entonces se reagrupaban ahí todos en Cabra. Este año ha sido muy escalonado. Entonces vamos a ver de cara a, a la Olimpia. No podemos olvidar que llevamos a Julián, tenemos Actor de Fed, tenemos a Jonathan Reverte muy renovado, eh, el otro día Saura también iba muy bien. O sea, tenemos cuatro o cinco personas, cuatro o cinco atletas que yo creo que van a estar bien. Nos falta ver eh, si, si realmente el nivel general es comparable al del año pasado en cuanto a participación, al menos. Yo intuyo que no. Intuyo que no, porque veo que hay muy poca gente a nivel global. Esto no está afectando solo a la España. Ahora tenemos un Campeonato Pro, un 212 en Irlanda con cuatro participantes. Hemos tenido, o sea, el New York Pro, que también eh, está súper desangelado para ser un New York Pro. Raúl, tú sabes que eso era una locura. Es Hemos una locura. Una línea de competición de 10-12 personas en el Open y otras 10-12 en el, en el 212 sí. y sobre todo eh, la falta de grandes figuras. O sea, solo está Justin. Entonces, eh, es complicado. Es complicado eh, ver por dónde van a ir los tiros, pero todo parece que ha habido un pequeño parón en cuanto a participación de competidores. Hostia, pero es que, por ejemplo, la que acaba de decir que faltan figuras y tal, es que eso es lo que a mí me parece, pero en todos los ámbitos, tanto en nivel nacional como profesional, como no sé qué, que falta... Antes siempre había tres o cuatro en todas las temporadas que decías, hostias, es que vienen tal, tales personas y... Ahora no hay un referente de esos como para decir, hostia, que viene tal persona, porque además los antiguos, no sé si tenéis esta percepción, pero los, los antiguos no están saliendo como con el nivel que llegaron a tener, ¿vale? O sea, eh, por ejemplo, Reverte, yo creo que no está en su mejor momento, como cuando estuvo el año aquel que lo ganó todo y demás, ¿sabes? Entonces veo, veo esa falta de, joder, pues como de, de gente que son los, los punteros, los pioneros, los que antes siempre estaban ahí adelante, ahora no, ahora es todo como muy abierto, como que no sabes quién va a ganar. Hombre, pero es que Reverte fue campeón de, del Arnold en el año 2013. Sí, hace ya ocho años. Me <ríe> es, que, es que son nueve años, entonces, claro, sí. eh, está bien, yo le veo bien, le veo potenciado y tal, pero nueve años, en el caso de Johnny, además está parado, yo le vi ya muy, muy, muy repuesto entre un campeonato y otro y creo que realmente <ríe> va a estar arriba. No, y además, yo, además, Jonathan en el pasado era de lo que dio un gran cambio. O sea, campeonato tras campeonato iba cambiando enormemente. Yo creo que volverá, volverá. Y Jonathan al, al, al 110%, ojito, ¿eh? Que, en 80, que, Jonathan... Que, es, que esa, es esa es forma en V, ese bombeo es criminal, ¿eh? Es cierto que, bueno, pues, Jonathan ya debe estar cercano a los 40, porque es más o menos de mi edad, pero yo le veo de un campeonato, del primer campeonato, ahora yo ya le, le he visto muy recompuesto y en el Olimpia va a estar. O sea, en el Olimpia Jonathan en 80... Porque el otro día... Por ejemplo, el otro día salió el solo y ojo lo que hizo Johnny eh, lo que demuestra que es un tío a la antigua. El tío con sus 80 kilos dijo, no, no, a mí me meterme en 90 y yo comparo con los de 90. Y el 90 destacaba por tamaño. Es cierto que todavía la condición la va, la va, la va a ir pillando, pero hostia, macho, es que cuando se daba la vuelta <risa> estaba muy grande. ¿eh? Y, y estaba en una categoría que no es la suya, que era menos de 90 y el tío se metió ahí a comparar. Luego es cierto que le dieron su medida de 80. Entonces yo creo que eh, Johnny en el Olimpia va a estar arriba en menos de 80, segurísimo. Porque tiene mucho tamaño y porque al final tiene una espalda eh, que ha sido de las mejores que hemos visto en España y se, se va recomponiendo poco a poco. Quizás incluso de cara a una temporada venidera, a la cara al año que viene, yo creo que Johnny va a estar arriba. Pero tampoco hay que olvidar que, oye, que los señores pasan en ballet y que son eh, ocho años desde que ganó el Arnold y esa época, eh, Jonathan, era intratable. Mm. Sí, hay que tener en cuenta que, que son ocho años de parón, ocho años de parón y supongo que, que de parón real, o sea, de, que habrá tenido sus temporadas y tal, pero también el parón es de entrenar, no es que dejes la competición y sigas entrenando, entonces se tiene que poner al día. Sí que es verdad que, que, que es lo que decimos, la edad no perdona y le va a costar, pero, pero y aparte es un tío que siempre ha ido, es lo que tú dices, ha ido evolucionando, sale un campeonato y, y cada campeonato que sale va cogiendo más el punto. Pero, pero en ese sentido yo creo que sí, que se pondrá a punto y dará guerra. Pero estoy con Roberto. Eh, lo que creo que falta es mm, sangre nueva, ¿no? Gente nueva. Eh, que, que veamos ahí que, que, que tiene esa proyección. Bueno, eso otra, Paco. Que... Sang ah. eh, sang sangre nueva o sangre antigua puntera, que parece que tampoco la hay. ¿Sabes? Porque eh, ya casi claro, casi todos han hecho pros o están retirados o tal, pero es que tampoco hay de que los que lleven ya 10 años compitiendo nadie que digas tú, hostia, viene este, el campeonato va a ser para él. Yo al menos tengo esa sensación de que, de que falta. Joder, antes en vuestra época y en la nuestra, Sergio y tal, eh, siempre había unos referentes que dices, tú dónde van, la lían. Estos están siempre adelante. ¿Sabes? A ver, si yo no sé, sé que estáis esperando eso, a que salga yo. No entiendo. En una semanita. Ejemplo. Por ejemplo, ¿sabes? Aquí ponían ¿por qué creemos que ha bajado el nivel y tal? Y yo iba a decir, bueno, pues porque los buenos o están infartados o tienen el tríceps roto. ¿sabes? Entonces, claro, ha bajado el nivel. No, eh, lo, que, lo que pasa es un poco también, Robert, eh, que, que los buenos, ahora ha cambiado toda la, la, la morfología del de, de, de panorama de competición. Antiguamente, mucha gente bueno, casi todo el mundo nos quedamos, se quedaban en amateur, y estaban ellos compitiendo en amateur, y había un nivelazo en amateur increíble, ahora, cuando hay gente buena realmente, eh, tienen la opción de pasar a pro, ya pasan a pro, y entonces, claro, el amateur se queda como un poquito, un poquito, pues, desalmado, ¿no?, porque falta un poquito los buenos, buenos que eso cuando pueden pasar a pro, y entonces ya la liga amateur se queda un poquito más vacía, es lo que yo creo que pasa. Yo creo que el problema, a ver, yo creo que, a ver, somos cuatro viejos, que pues solo no miramos el puto culturismo y el problema es que no hay relevo en culturismo. Yo llevo, yo llevo para, yo creo que tengo para el año que viene competir unos 10-12 juniors y ninguno me quiere salir en culturismo, tío. Sí, eso sí que pasa. Eso, eso es otra, sí. Es que ninguno, no tienen, no, no tienen atractivos, o sea, todos son men's, es cierto que el classic ha subido mucho, se está comiendo al men's, al menos pues nos queda ese consuelo pero estamos nosotros es que estamos viendo el culturismo culturismo culturismo y sí, es, que no, no sí. el relevo, es que ahí no va a llegar el relevo es que no va a llegar el relevo para el relevo ya han hecho otra cosa ya nos dieron los mens y nos dieron y nos dieron la, la, los, los classic y ojo que con las tías está pasando lo mismo que bikini se va a quedar solo para las de europa del este porque el otro día en portugal eh, en, en el último campeonato de la npc que se ha hecho en portugal eh, el amateur de wellness el nivel era pero de campeonato profesional bueno y eso era una auténtica locura yo lo estoy viendo con mi mujer y era un desfile de tías muy fuertes y muy metidas y ahora las chicas quieren wellness o sea que el bikini se va a quedar también en un segundo plano relegado se ha quedado, se ha quedado ya ha quedado, o sea, las chicas quieren ser wellness porque yo lo que veo como entrenador, yo es cierto que yo no trabajo con chicas pero sí lo que veo es que cada vez hay chicas que entrenan mucho más fuerte que los tíos y que son fanáticas de hacer sentadilla, de hacer entrenos de pierna loquísimos y pim, pam y pim, pam, y pim, pam, y esto se va a traducir en una categoría más fuerte, sin irnos a la, a, a la woman y demás pero de tías fuertes que son las la wellness y las ¿Sí? se van a, se van sí, a construir Sí, Sergio, pero la categoría de bikinis no es una categoría que diga una chica, bueno soy bikini y me voy a meter en wellness. Es decir, está claro que si te, eh, entrenas más fuerte y más duro, pues el cuádriceps se desarrollará más. Pero la que no tiene un cuádriceps grande no lo va a tener. Aunque se meta debajo de una sentadilla con un 200 kilos. Es decir, bueno, pero ya estamos viendo el pues sí Pero igual que tenemos chicos que sin ser men's, se empañaban en ser men's y, y pasaba lo que pasaba, sí tenemos chicas que se van a empeñar en ser wellness y van a al sí. escenario y van a decir, madre mía. Es lo que sí. me refiero que como categoría va a resultar más atrayente. Y ahora mismo lo que resulta menos atrayente es lo que pasó hace 20 años con las, con las mujeres culturistas, está empezando a pasar con los hombres culturistas. Y la situación y el caldo de cultivo sí. de las cosas que pasan y tal, que sobra decirlas, pues hace que sea una categoría en la que ya por sí mismo será por, por hecho que hay más química, que hay más cosas tal, y eso hace que la gente uh, se eche para atrás y, y, y los jóvenes estén yendo, que es que además, tío... Eh, es que esto al final es todo, es todo una, una rueda, aquí todo está conectado, las marcas apuestan por físicos más suaves, los chavales quieren vivir de esto, eh, al final todo es una cadena, es todo, esto mm. no es un depósito estanco. ¿no? Sí, Sergio, una, una, es. con una cosa de la que has dicho, bueno, yo quería recalcar una cosa y es que este deporte en el sector femenino ha crecido 10 veces más de forma exponencial que el masculino en los últimos años, o sea, antes en un campeonato eran... 70 hombres, 20 mujeres, y es que ahora son 100 mujeres, 70 hombres. O sea, ahora ya es una no, cosa desproporcionada. Es, es más, date cuenta que en los campeonatos, en la mayoría, primero, o sea, si hay muchos competidores y hay mañana tarde, primero despachan al culturismo por la mañana, rápido, sí. y ya toda la tarde dejan para el final, que normalmente para el final se quedaba lo mejor, ahora para la final, para la tarde o para el día siguiente, se quedan bikini, plaza y men's. Vale, y yo os quería hacer una pregunta referente a lo que ha dicho Sergio, ¿vale? Os quería hacer una pregunta. Eh, ha dicho que se, que se suele sobreentender que el culturismo lleva ciertas consecuencias, esto, lo otro, tal. Los cuatro de aquí somos preparadores y los cuatro preparamos culturistas, clase eh, tal. Eso, eh, podéis decir, yo puedo decir lo, lo que yo veo, si sí es cierto no, porque yo veo que las locuras son las mismas independientemente de la categoría, los riesgos son los mismos, o sea, todo es igual, lo único sí que es verdad que a largo plazo un cuerpo de 130 kilos acaba más sufrido que un cuerpo de, de 80, eso es, eso es evidente. Pero no por el proceso que le ha hecho llegar a ellos, el proceso es exactamente el mismo en unos que en otros, en mi caso, en lo que yo veo. A ver, yo, yo, sí, yo... opino… Habla Paco, habla. Que yo, tú vale, bien. perdona Raúl. Sí, eh, yo, yo pienso eh, perfectamente igual, igual que Robert. ¿Vale? Yo he preparado eso y la mentalidad, ¿no? La mentalidad. Siempre se ha pensado, bueno, el tío más grande es porque toma más química y tal. Eh, escucha, eso es una. Eso no es, no es real, ¿vale? Y es lo que decimos, muchas veces los, incluso los genéticamente pequeños, quieren equipararse al grande y, y abusan incluso más, ¿vale? Entonces, también va mucho la mentalidad de la persona. Yo me he encontrado de todo, ¿vale? Y, y yo siempre creo que mi trabajo es poner un poco eh, los pies en el suelo a la gente y decirle lo que hay y tal, ¿no? Y explicar un poquito ahí. Pero que, escúchame, que eso, que eso es una falacia total. Eh, eh, no los preocupen o los que son más pesados toman más que, que, que los, los, incluso los clásicos, ¿vale? O sea, que no, estoy, no estoy de acuerdo ahí en eso, totalmente. Ahí depende mucho de la persona y hay locos en todos sitios, <risa> grandes y pequeños. De hecho, siempre, eh, eh, yo por ejemplo cuando estudié la carrera y tal, siempre se decía que en el tema del dopaje las mayores locuras no son de los que están arriba, sino de los que quieren llegar arriba, de los que se quedan en el intermedio, porque lo tratan, tratan, tratan, tratan, no ven límite y al final el límite se lo pone la salud, más que la genética. Entonces, esto es algo que muchas veces la gente no tiene en cuenta, que el que quiere llegar ahí es el que hace más locuras que no que el que está ahí, porque el que está ahí por desgracia la lleva a la genética, pero el otro lo está intentando a base de, a base de hostias, por así decirlo. Yo, yo por ejemplo, ahí estoy contigo. Yo estoy convencido que de aquí de los cuatro, probablemente el que más ha hecho el chalao he sido yo, porque soy el que tiene el peor genética. Entonces, sí, es cierto, es que es así. Normalmente, o sea, el que es grande, es grande por algo. Y si fuera una cosa de química, o sea, si a mí mañana me dice mira, ponte tanto, bueno, ya no, porque ya tengo otras cosas en la vida. Pero si a mí hace 10 años me dicen, ponte tanto y vas a ir a la Olimpia, y me lo hubiera puesto. Y el que es grande, grande por algo, ¿no? Pero si, si, si pensáis. Allá más centros en la pregunta sobre las categorías y más, lo que te hace tomar no es el ira por el físico, sino el ira por la medalla. No nos engañemos. O sea, tú haces el loco en volumen? Normalmente no. Tú haces el loco, la, la locura sean cuando ya estás ahí y dices, me juego el todo por el todo y arriesgo. Y eso se va a dar en Classic, en mens y, y en Salto de la Comba. El que quiere. Sí. El que se mete ya a la faena, dice mira, ya para lo que... Os voy a poner un ejemplo. Típica preparación, que ya te quedan tres semanas, miras la caja y te quedan productos para pa mes y medio y no para tres semanas. Y de va total, si ya, ¿para qué? Y ya tiras con lo que hay. ¿Me explico? No, eso... verdad, los, culturistas, todo... los culturistas tenemos un error muy grande, que es en época de competición tenemos una gran, eh, una gran distorsión de la realidad y pensamos siempre que podemos salir más duros, más secos más tal, más tal, y ya llega un momento que más más más no se puede, que llega llegado tu tope y ya está pero siempre tenemos el puedo más todavía, puedo más, y nunca nos conformamos y siempre tratas de ese más, y sí que es verdad que las mayores locuras yo también las he hecho semanas previas a, que es ya cuando pff, menos puedes hacer, porque ahí ya al fin y al cabo es enseñar lo que conseguiste antes pero sí es y verdad se que... que... Pique, Entonces al final es una sí. cosa de ese afán de puedo, puedo, puedo, puedo, puedo, puedo, puedo. yo creo que es lo que te va a empujar y, y, y al final, o sea, el que es grande es grande por algo, tío. No, no, no, la, la ecuación no es tan simple como, como meto química y ya tengo ese físico. Ojalá y fuera tan simple. Al final te das cuenta que el que es grande pues es porque ha venido al mundo para ser grande. A ver, a, a mí me lo ponéis complicado. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque depende a, dónde, a qué terreno te lo quieras llevar, te, te va a salir más bonito o más feo. Estoy de acuerdo que el que no tiene genética no tiene genética y el que la tiene, la tiene. Vale, y el que la tiene va a consumir poca química. Pero eh, si te pones a analizar cualquier físico, ahora lo voy a llevar a otro terreno, ¿vale? Si te pones a analizar, yo por ejemplo, con nombre y apellido, los 15 o 20 últimos físicos que han dado un salto tremendo en la competición por peso y todo, si habláis con ellos, el único cambio que han hecho es que han duplicado y han triplicado la química. Eso es así, ¿vale? Eh, por eso digo que no es que no esté quitando la razón, pero es que depende a dónde te lo quieras llevar. Eh, sin ninguna duda, eh, ahora se consume mucho más y como se consume mucho más, también eh, hay más efectos, más efectos secundarios, más efectos adversos y, y, y más problemas. Obviamente yo me he movido en el mundo profesional, igual que, igual que Paco. A ver, eh, hay de todo, en el mundo profesional hay quien tiene genética, hay quien no tiene genética, pero... Ahí ninguno va con 250 miligramos de, de, de testosterona. Ahí va hasta, hasta el puto culo. Es decir, que no sé qué depende hasta donde te lo quieras llevar. Ahora, lo que ha dicho Robert, yo, Robert, yo totalmente de acuerdo. O sea, haces más locura cuando estás abajo y quieres llegar que lo que están arriba. ¿Vale? Pero que, que depende de donde te lo quieras llevar, joder. Eh... Y, Claudio, una, una pregunta que te quiero hacer. O sea, los cambios, esos mutacionales que se han visto en algunos. Yo estoy también eh, de acuerdo contigo que es porque han hecho cosas nuevas que no hacían. Pero la gente que ha ido poco a poco, que los has visto cada año 3, 4, 3, 4 kilos, 3, 4, tal, ¿tú crees que de verdad han hecho ese cambio en algún momento? La gente que ha sido gradual, me refiero. Robert, es, es imposible saberlo y opinar en general, ¿no? Yo ya siempre soy muy pesado diciendo que yo me gusta analizar, me gusta analizar todo, todo, todo. Y he puesto un ejemplo, ya te digo, no me voy a ir ni lejos, me voy a ir a, a España, ¿no? Eh, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, quince, veinte, treinta tíos que han dado un cambio tremendo. Joder, había, había una diferencia en la química tremenda, tremenda. Sergio. A ver, yo aquí yo estoy de acuerdo con Raúl y como se puede poner nombres, yo hablo por mí. ¿Vale? Yo voy a hablar por mí. Eh, yo eh, estoy de acuerdo con Raúl, pero quizás hubiera que profundizar un poco más. ¿no? Yo con 35 años estaba compitiendo con 82 kilos. Ya, ya, ya compitiendo eh, 15 o 16 años. Se supone que a los 35 ya tienes un físico muy hecho eh, y tal. Y a los 39 estaba compitiendo con. a competir con 95. O sea, en 4 años con una edad ya muy hecha eh, evidentemente subí, eh, subí muchos kilos y evidentemente buena parte de eso fue porque di un ostión de química muy grande o sea pasé de 750 de texto y tal a irme a, a gramo y medio y dosis muy altas muy altas dosis muy altas de GH y demás eh, que, eh, que fue tan, es, es tan simple eh, la ecuación de metí la química y ya no o sea, metí mucho más química, lo cual me permitió entrenar a un nivel mucho más alto, Bien. lo cual me permitió, como entrenaba mucho más, podía comer mucho más. Además, eh, me centré mucho más, o sea, no, no hice el efecto contrario de, bueno, como meto más química me puedo relajar. No, metí más química, entrenaba más duro, estaba más centrado, tenía un entorno mucho más favorable. Entonces, es imposible también el cuento este que nos cuentan de si los receptores, si... A partir de 750 ya no te va a hacer más efecto, porque sería la única, la única sustancia en el mundo que a más dosis se separará los efectos. Es cierto que los efectos secundarios se van a disparar, pero yo hablando por mí, cuando subí y pasé de ser peso medio a llegar a competir en peso pesado, subí muchísimo la química, pero... La química fue una, una, un, un parapeto que me permitió entrenar mucho más, comer mucho más. Eso, Sergio, pero, he pero, más. pero, pero yo te, eso está claro. está si claro no que es indirecto. La química no podía haber hecho claro resto, Mira, claro. Es, está claro que es indirecto, pero eh, te hablo yo por mí también, tú que estás hablando por ti. Yo, la vez que he salido más seco, más cristal, cristal, cristal, aparte de hacer dieta y todo, es cuando más hormonas de crecimiento he consumido. Exacto. que que mí los me ponía cuatro por la mañana y dos dos dos dos dos do, do, entre todas las comidas yo era un cristal entonces que, ayer no que... sé ayer no sé qué guru conocido Raúl de, no me digas quién uno de Estados Unidos pero un nombre fuerte ¿eh? pues tú sabes que siempre están con el no, la hormona la hormona la hormona y hizo un como un meme y decía los que dicen que la hormona no te fun, no, no marca la diferencia Joder. curiosamente son siempre los que la están buscando <risa> Y es cierto que yo la hormona, para mí sí, la GH, Hombre, me supuso un cambio, eh, pero un antes y un después. Efectivamente. Cuando, mira, un atleta puede dar un gran cambio en un año, obviamente, oye, porque ha entrenado mejor, porque ha hecho las cosas mejor, porque ha dado con la, con la puesta a punto. Eh, fijaos, por ejemplo, lo hemos, hemos nombrado ¿no? a uno de los mejores del mundo, Ronnie Coleman, ¿no? Eh, cuando eh, simplemente el hecho de experimentar con la insulina, Charles Nicole pues dio ese cambio tremendo, sin cambiar nada, ¿no? Por eso te digo... Que seguramente si profundizamos, profundizamos, todo lo que digamos, tengamos razón en todo, ¿vale? Pero dependiendo de qué vertiente y a dónde nos lo que, queramos llevar. Que obviamente meter más anabólicos eh, te va a llevar a tener más, más hipertrofia, abusar más de la hormona tiroidea, te, te va a derretir hasta el último gramo de grasa del cuerpo, obviamente, abusar de la química te va a llevar a tener más resultados, pero por otra parte, quien tenga genética ...la va a tener con menos y quien no tenga genética... ...pues no va a conseguir nada por mucha química que meta... ...es decir, que todo esto no hay una razón propia... ...pero que si analizamos, eh, esa, esa es la verdad. Vale. Vamos, coño. No, yo hago el silencio si tenéis algo que, que opinar... ...a ver, yo puedo opinar por mí, yo por ejemplo puedo opinar por mí... ...y puedo decir, cuando más he usado, eh, sí que es verdad que empe empezó la cosa muy bien, pero tuve que acabar siempre dejándolo. O sea, al final siempre acabé con problemas o de roturas musculares o de problemas de estómago, es decir, no, no, no lo toleraba bien. Eh, no podía comer mucho, tenía que comer muy poco, dormía muy mal, me hacía todo entrar como en un círculo vicioso, que al final no, no, no podía hacer lo básico que era entrenar y comer bien. Entonces, no, no es las veces que mejor he salido. Pero claro, eh, es lo que decimos, hay gente más sensible que, que otros para efectos secundarios y esto o lo otro. Entonces, a lo mejor yo soy de los que, por desgracia, cantidades grandes me destrozan más que beneficiarme, pero sí que conozco otra gente que bulladas y no tenían ningún efecto secundario, entonces claro, al final tenemos un poco que adaptar lo que es cada uno, pero sí que creo que la gente cuando más usa también más se implica en todo lo demás y eso también es parte importante del cambio, es decir, que cuando una persona que se está gastando 1.500 euros al mes en ayudas está dando está dándolo todo en el entre, o sea, todo lo demás lo hace mucho más perfecto que cuando no es así, entonces, yo creo que también la implicación hace, hace sí, mucho en todo, todo, en todo, todo eso. General. Pero no, no podemos llevarnos este tema si sí, no estoy en. O sea, toda la vertiente, mmm, claro. si desarrollamos o reflexionamos, nos, van a llegar, nos va a llevar a un, a un, a un resultado de, distinto. Pero las cosas claro. son, son como son, claro. Bueno, y hablando de cambios mutacionales, ¿qué opináis de lo de Derek? ¿Qué, qué tenéis que decir? A ver. Tremendo. A mí ha sido es lo que más me ha impactado en, todo, en toda la semana. Lo que ocurre, claro, que, que este tío, pues, harán igual que con Flair Lewis. Se pesará aparte solo. Este tío en 212 se pesará parte y después todos los demás. No, este es... es yo creo que este tío es imposible, imposible que entre en 212. Eh, todos hemos visto, hemos visto los vídeos, las imágenes y tal. Es imposible. Está la de que Walker. Y se le ve igual de tamaño, está muy similar de tamaño. Y ni igual que le está pesando 130 kilos. Eh, no, y me, imposible. Y mejor, y mejor, con más separación, en la, en las piernas tienen sí, una separación. Sí, sí, más separación, más dureza, ¿vale? Y que va a estar en la fase de volumen, pues, ese cuádrice cortado profundo, que es lo que falta hoy en día en, en la categoría Open. Aparte, yo pienso que, que se equivocaría si intentara bajar a, a 200. A poco. Yo creo que tiene, yo tiene creo que tiene, porque creo que se mata, se tiene que matar demasiado y, y pierde ese, ese músculo duro, ¿sabes? Sale como más blando, porque tiene que apurar muchísimo. Entonces, eh, dando rienda eh, suelta y, y cómo lo vemos, que yo creo que de las últimas evoluciones que he visto más bestiales, ¿eh? O sea, una pasada. A mí, yo me he quedado flipado. Yo creo que su, su opción... Lo que yo creo es la opción de, de salir en Open porque lo va a hacer muy bien, ¿eh? lo va a hacer muy bien. Hay que verlo porque todavía es muy pronto, pero sí, eh, quedan seis meses, quedan seis meses para, para el Mr. Olympia y sigue la evolución que está teniendo, oye, este chaval, eh, cuidadito, eh. Tengo, gana, tengo ganas de, me gustaría verlo ya porque, porque yo creo que va a pegar muy fuerte arriba y aparte es la, la forma que tiene. Eh, ha cogido ese tamaño que ha, que ha cogido y habéis visto la 50. Es, es exagerado, esa dorsal amplia. Eh, yo creo que la opción de Derek es, es, es, es open. ¿Y a, a quién sabe la edad que tiene Derek? Porque de que es que ese mayorcito, ¿no? No, no, no. Derek tiene 28, me parece. 28. Madre mía, madre mía. 28 sí está, años. Claro, es Pero que yo creo 20. que la edad perfecta para, para esos cambios es entre los... 28 y 33 años, más o menos. Ahí hay esa franja de 5 o 6 años que es cuando... Aquí pues está Juvis Leves con... Bodybuilder. Yo creo que él, lo, que él lo sabrá, la edad que tiene en concreto. Sí, 27, 28 acaba de poner. A ver, yo creo que con Derek todos los años nos ha pasado que, que Derek un mes antes siempre en el Olimpia lo hemos visto espectacular, no con el nivel que tiene ahora. Y luego en el Olimpia nos ha dejado un poco fríos. Y yo creo que es que su peso en competición no era de 96, que es el 212, ...y su peso en competición óptimo... ...debería de rondar los 100 kilos... ...ahora han puesto por aquí y andan por 250... ...260 libras... ...y con la calidad que tiene... ...yo creo que meterse en 212... ...sería, sería un disparate... Está, está moviéndole comparando con Walker... ...que se supone que es el culmen... ...ahora mismo de lo en cuanto a tamaño muscular... ...quitando a Rami obviamente... ...en la categoría Open... ...y por comparación se le ve... ...igual de masivo, con mejores piernas... Y tema con mucha mejor forma eh, La duda va a ser Si se va a arriesgar a meterse a 212 eh, como, como campeón O si es capaz de meterse a Open Que yo creo que ahora mismo En Open conforme está Entre los cuatro primeros se mete seguro O sea, se mete seguro Si pule bien ese tamaño Y oye, ¿por qué no Aguantar? Eh, porque es que también salió con Brandon Curry Que Brandon Curry de Vasco verlo y con, mi amigo, y con mi amigo Hunter. Y, hostia, ahí tenía nada menos que a dos top cuatro del Olimpia. De este año, sabemos que Curry fuera de temporada es un desastre, pero Hunter era un niño pequeño al lado de Derek. Y entonces, mmm, hostia, si es capaz de meterse a aguantar dos o tres añitos en el Olimpia, ¿por qué no aspirar al Open? También decir eh, que Rami eh, tenía que posar como invitado también con ellos, y a última hora no apareció en el campeonato. Sí, eso eso he escuchado yo. Como chisme y tal, he escuchado que, que como el, el campeonato lo organizaba Gimmanio y tal, siempre se trae. Y había traído también a a Rami para posar todos juntos y tal. Y se ve, no me digas por qué, porque ya te digo, hay rumores de tal y eso. Pero que hablo de que, que no salió, no salió al final. No sé. Me han dicho, por lo que me han dicho y tal, es. Eh, eh, bueno, en una, esto, en una web de mi amigo Taka, que es un friki de esto y tal, que estaba allí, pero que decidió no salir. No sé si es cierto. No aparece. Pero, pero Me ha dicho es que curioso. no aparece. de todas maneras, sobre, sobre Darek, recordad que Fles Lewis, yo no sé si, si no recuerdo si sacaba tanto peso de diferencia respecto a las dos pero Fles Lewis igualmente las pasaba putas para dar el peso. Vale, o sea, Fred Lewis también, Fred Lewis no daba el peso fácil, lo pasaba mal, mal, mal. Yo he llegado a ver a Fletch Lewy eh, en el Olimpia verdaderamente preocupado, verdaderamente preocupado, porque el tío lo pasaba muy, De muy hecho, mal. ¿no? De hecho, Raúl, ¿tú crees que siempre llegó a dar el peso? Ya, yo creo que lo he contado en alguna entrevista. El, el, último, el último año que yo competí, que también fue el Mister Olimpia, eh, bueno, eh, otras veces, el, yo creo que el último año... Ese que estaba realmente preocupado, muy preocupado, eh, que entonces cuando en el Olimpia nos ponían en una zona, en una zona VIP, ¿no? ya después no, <risa> y, y Flex salía, entraba con, eh, sudando, yo no sé lo que estaría haciendo por ahí. Eh, ese, ese año había un protocolo de pesaje y lo cambiaron, de repente lo cambiaron, ¿vale? Eh, y dijeron, no, no, no, eh, nos vamos a pesar de uno en uno, eh, y saliendo al escenario, es decir, Bob era el único que podía ver el peso, ¿vale? Y todos los competidores se van a quedar detrás del escenario, sentados de espalda al escenario, ¿no? Como si, como si fuésemos a, a, a verlo, ¿no? Entonces, eso fue muy extraño, ¿no? Muy extraño y todos dijimos de que eso, ese movimiento son muy extraños y ya digo, ese año Flair Lewis, que era el último año, eh, estaba realmente preocupado porque no daba el peso. Él y su preparador, Neil. A mí es que me cuesta creer que lo haya dado siempre, ¿eh? porque, porque a poco de la Olimpia estaba con pesos muy por encima de lo que tenía que dar. Así que no, sí. sé yo, no sé yo si ahí no habrá... Que bueno, que también hay que entender que muchas veces dan cierto margen en los pesajes, por las básculas, por esto, lo otro... Bueno, siempre hay... De hecho, yo una vez en un campeonato bastante importante internacional, pasándome dos kilos y medio, me dejaron meterme en la categoría de abajo. Así que bueno, estas cosas... A veces, a veces pasan. Eh, Hombre, te colaron en un campeonato de España uno que no era de 100 y te lo metieron. Coño, la categoría de más de 100, ¿no? Ya ves, uno que pesaría 94 o 95 kilos una cosa así. Lo metieron y ganó ¿no? encima. Ya era, era casualidad, era casualidad. Pero, Pero rara, ahora ¿no? vamos a hablar de eso. Eso pasa mucho en Andalucía. ¿Eh? Eso pasa mucho en Andalucía. Que de hecho es donde Los fue, andaluces donde... somos así. Los andaluces que soy así, cabrones. <risa> qué memoria <risa> tienen, macho. Fíjate, eh? qué memoria, ¿eh? Tú en ese campeonato tú no estuviste compitiendo. Sí, lo que pasa es que me ganó hasta la del ropero. <risa> bueno, claro, es que antes serio pasaba, pasaba desapercibido por los campeonatos. Era, no, era no, no, chico. perdona, cabronazo. Yo venía de ser subcampeón de España en peso medio. Lo que pasa sí. que fue cuando casi perdí la pierna y de hecho me ayudó Raúl ese día. Pero no estaba y no estaba. Forcé mucho. Llevaba caminando. Me había.. Tuve la pierna a punto de amputarla, pie, y decidí volver a competir y no pasé el corte a la final. Pero el cabrón, tan mal no iba. Iba mal, pero... pero... <risa> Ibas del delgadete, del gabete. vamos a dejarlo. Ibas con el culo musequino y tal, pero del <risa> No, no, no, al revés, me, me penalizaron por ir muy dilatado, tío. Hostia. Estaría menos de 90. Coño. ¿Y qué te iba a preguntar, Sergio? Porque ya lo han preguntado por aquí antes y tal. ¿Tu recuperación cómo va? Pues mira, hoy he bombeado un poco el tríceps, no sé si se ha visto, pero ya a hielo. Eh, he estado, bueno, pues el otro día comenté que me habían engañado con el TV500. Lo conseguí ya bueno, me lo puse. Me he puesto bastante, la verdad. He puesto todo. Y bueno, parece que el brazo va respondiendo un poquito. No sé, lo hablaba antes con Paco. A ver, en otras circunstancias dejaría la prepa, pero con 42 tacos no, no, no, no tengo balas en la recámara. Tengo que salir, sí o sí Pero, joder, se me está haciendo un poco cuesta arriba Pero bueno, resisto y, y el día 19 de junio Voy a estar con más peso que nunca en el escenario O sea, 19 de junio Ya fijo, bueno, 11 11 ¿El Olimpia o no vas al la Olimpia? No, al Olimpia no voy ¿Y eso? ¿Te has cagado o qué? No, no, en ningún momento lo planteé Yo empiezo la temporada Es que tengo competidores Entonces, eh, que ahora al final se me han rilado Pero yo ya había preparado Entonces ya no tengo tiempo para hacer los regional previos del la Olimpia entonces ya tengo que empezar después. Bueno. Bueno, pues ya está, pues te veremos después entonces, un poco más. Eh, vale, ¿qué más tenemos Vamos, más haría espérate, para... espérate, espérate, espérate. Ver. Bueno. <risa> Hombre, te podrías haber depilado un poco mejor para hacer eso que has hecho, ¿eh? O que vaya mierda? No me nada. pide mi mujer que me depile, me lo vas a pedir tú, cabrón. No, nada, está, está, como pie... está como una piedra, está como una piedra el cabrón. Sí, ¿Cuánto sí. pesas ahora? 101, 101, bueno, sigues bajando ahí, o sea que pesas casi como Jimmy <risa> Tristemente para mí sí, entrenamos <risa> casi un... como Jimmy. El otro día, mira, el otro día me estoy ya probando de competición y la digo a mi mujer Digo, joder, se me ve la pierna bien este año Y me fui a entrenar con el Jimmy y vine y dije, da puta mierda de pierna bien. <risa> Es curioso, es curioso los cuerpos porque además Jimmy no es de cintura estrecha tampoco Y es curioso lo poco que pesa para lo grande que es Súper Uy, curioso muy grande, muy seco, va a costar, pero va a entrar en 212 y se va a ver a un Jimmy rejuvenecido. ¿eh? Y la cintura la ha mejorado un huevo. ¿eh? Ha mejorado todo, sí, tío. Ha mejorado tío. un huevo. Mejoró todo y, y se va a ver a un Jimmy muy renovado. Y de momento, tío, bueno, ya está en 103, o sea que ya está a 6 kilos de los 212, o sea que sin puesta a punto ni nada. Yo creo que sí, sí, no vale. todavía nueve semanas va a los 212 sin tener que... Lo que me sorprende es que el tío no pierde tamaño, y no, come, no come nada, macho, y entrena dos veces al día. Joder. no Yo este año, yo, estaba, yo estuve hablando con Jimmy, este año está súper mentalizado, va a full ahí... Eh, ¿Sabéis? Eh, está genial el tío, yo por lo que le voy viendo, que por cierto, tengo un entreno pendiente con él. Me estoy esperando a ver si cojo un poco de ritmo porque si no me va a machacar el tío. Y, y, y está genial. Eh, ¿Os, os ha confirmado alguno de vosotros si, si después de este campeonato ya, ya se retira? Eh, a ver, yo estamos mirando más campeonatos. Yo le he propuesto que tire el máster, que tire el máster pro. Pero yo creo que no se va a retirar porque eh, es que está bien. O sea, evidentemente lo que vos de, los años no perdonan, pero uf, va, va a sacar mucho tamaño, Paco. Eh, el trabajo que estamos haciendo, tío, a ver yo, la verdad el otro día con él, es que es un trabajo, pues es que se, se ve que porque algunos habéis nacido para profesionales y otros, no, o sea, es un trabajo que otra persona lo estaría haciendo y, y estaría en 80 kilos ya. Pero el tío macho es, es incansable, está muy focalizado, responde... Pues, o sea, es, a todo lo que se le pone la preparación va respondiendo y va a hacer un par de campeonatos seguros y bueno, pues luego quizás apostemos por ir al máster o él está momentalizado en 212. Sí, por eso 212, te digo porque porque es que lo veo, lo veo súper enfocado y tal, y es lo que te digo, cuando estás tan enfocado y estás tan ahí como lo lleva, aparte, es lo que tú dices, Jimmy siempre ha tenido pues eso, la fama de, de entrenar durísimo, es un tío súper entregado al tema de entrenamiento y tal, y ahora comiendo, comiendo nada como está comiendo el tío, dos sesiones diarias, que es lo que decimos, que lo, que, los, que lo hemos hecho durante años, dos sesiones diarias de entrenamiento, escúchame, acaban, eh, ya no solamente físicamente destrozándote sino mentalmente saturándote muchísimo ¿eh? el, otro, el otro día además eh, ha hecho un story y tal en el Instagram, eh, yo le paso revisión todos los sábados y hacemos piernas juntos y le vi y estaba un poco cansado, Se estaba el físico cansado y le dije tío, digo el entrenamiento, porque además ahora está descansando de química, eh como ahora está el tío descansando de química a 10 semanas de competir eh, le dije, tío, eh, se te nota muy cansado el físico se te nota cansado vamos a rebajar un poco el entrenamiento y vamos a quitar técnicas de intensidad y nos pusimos a entrenar y me acuerdo que dijimos va tío, digo, vamos a hacer series gigantes, pero todas al fallo y pesadas, pero todas combinando diferentes sentadillas hicimos hack, hicimos eh, la v squad y, y al final pues un entrenamiento loquísimo y la verdad es que el tío es lo que le eche o sea, es, pues, yo trabajar con él es pues como le tengo que poner el freno porque va muy fuerte tío, va muy fuerte eso, y... ¿sabes, por qué? ¿sabes por qué? que se le nota además un montón, porque ha recuperado un montón la motivación que en su día llegó a tener claro eh, y que luego por motivos de la vida se pierde y cuando vuelves a te encontrar, joder yo creo que a todos nos habrá pasado alguna vez cuando vuelves a reencontrar esa motivación que ya habías perdido, hostia, es, es una implicación, vamos, es lo mejor que hay. Sí, yo creo que, porque la gente se queda... Eh, eh, a ver, es que un estado, como se dice, un estado de gracia, aunque la gente siempre ahora con el rollo de las motivaciones y el Mr. Wonderful y las mariconadas, esas, pero debajo de eso, eh, tú que eres de vosotros que tenéis más fundamentos eh, de ciencia... Cuando, el, el estado, cuando ese estado mental, ese estado de gracia se tiene dentro del cuerpo, se dan dentro del organismo, se dan determinados acontecimientos que hacen que todo, que todo ruede diferente, que tenga mejor respuesta al entrenamiento, que tenga mejor respuesta a las sustancias, que, que todo vaya rodado. Sabemos que cuando hay una situación de estrés, cuando la cabeza no está, eh, las cosas simplemente no funcionan. Sí. Eh, ¿por qué no? Porque el cuerpo no está en un buen estado emocional y ahora mismo Jimmy está en un estado de gracia y es que podía estar sin comer, podía estar preparándose, comiendo cubitos de hielo y se iba a seguir poniendo fuerte. Sí. Bueno, que nunca ha dejado. Sí, yo siempre lo he dicho, que, que el tema de lo, lo más importante para, para, para un culturista o cualquier deportista de élite, pero considero que el culturismo entre competiciones de los deportes que más te exige, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que llegarás donde te llegue tu cabeza ¿vale? si tú estás motivado estás a tope, estás concienciado y tal eh, nada se te hace duro, o sea, lo llevas y lo aguantas, incluso pasas incluso a veces la barrera ¿no? de, de, de haberte pasado con los entrenos y tal, y lo soportas y lo vas aguantando y, y, y el límite no está, porque no está el límite en tu cabeza cuando tu cabeza falla tienes problemas, no estás centrado eh, y es lo que tú dices no funciona nada nada de nada y la cabeza realmente es la que, la que marca y muchas veces se nos olvida que, que eh, lo primero que tenemos que analizarnos y, y, y, y poner en orden nuestra cabeza porque como siempre me han enseñado a mí, eh, cuando empiezas una preparación tienes que estar fresco, con ganas, eh, eh, que te apetezca esa preparación ¿vale? porque entonces todo va rodado. Si empiezas y empiezas una preparación ya saturado se te hace mmm, la vida. O sea, se te hace mucho más dura, más costosa, más trabajosa y luego los resultados siempre son peores. Sí. A, que, a, por a, cierto... mí, a, mí, a mí me pasa que cuando hay pasta está uno mejor de la cabeza. Sí, nos ha jodido. Cuando hay pasta y no hay obligaciones, ahí es cuando mejor se está. Que es curioso porque yo creo que todos... No... Bueno, escucha, pues te voy a decir una cosa. Saúl, que esto nos lo dijo una vez Ramón en directo, a ti y a mí y tal, sí. que es curioso que cuando a lo mejor mejor nos hemos podido prepararnos nosotros es cuando menos hemos tirado de huevos y más de dinero. O sea, yo creo que en Junior todo era a base de huevos, de cojones, de venga, y se conseguían grandes cosas. Sí, y luego te vas acomodando, te vas acomodando y vas siendo a base de voy a introducir esto, meter esto, fisio, este, tal. Sí, y, sí, sí. y es una pena, la verdad, a mí me da pena. Yo estoy muy agradecido a aquel chaval Junior que con nada eh, lo hacía todo, ¿sabes? La verdad es que sí. Y una cosa que os quiero preguntar ahora, porque hemos hablado de cabezas que no están en su sitio y que no están centradas. ¿Qué ha pasado con Calum? A ver, cuenta serio qué coño ha pasado con este personaje. A ver, Calum, Calum hizo una de una de el, el, noviembre del 2019. Una de psiquiátrico y para O sea... A ver, se ve a venir. Problemas, tío. Eh, el chaval lleva, lleva muy mala época y al final ha desencadenado en, en algo verdaderamente trágico. Hacía ya un par de meses, la había liado, que había intentado apuñalar a alguien y tal, y ahora pues, pues la situación es crítica. El último, las últimas noticias es que, está, que estaba en la UCI, se estaba poniendo, pues eso, iba más loco que un Pokémon a base de MDMA y se tiró por un segundo piso. ¿Por eh, un segundo? Sí, sería un segundo muy alto, pero bueno, es claro, un tío de 130 kilos, o 120 kilos, la hostia que puede dar de un segundo es monumental, vamos, que se ha partido la espalda. Eh, de momento, pues, no hay muchas manotidas Yo tampoco he indagado mucho porque a mí son temas, tío, que, eh, como yo he tenido lo mío, a mí son temas que, pues, cuando leo estas cosas mmm, me salen como, como demonios en mi cabeza y tampoco... Pero, joder, macho, le puedo entender hasta cierto punto porque nadie sabe lo que una persona eh, lo que una persona tiene en su cabeza y supongo que para ahora, pues, alguno lo pondrá en el chat y tal, es muy fácil de hablar de sustancias... Eh, de tal, Pero al final, eh, todos en este mundo tomamos sustancias y no todos nos tiramos por una ventana o jodemos nuestras vidas. Y bueno, pues es una situación... Yo durante los tiempos de la cuarentena tuve alrededor mío cuatro, cuatro episodios de suicidio y tal. Y es algo que se ha disparado, los datos están ahí, la gente no habla de ellos y... Da mucho que pensar y una pena que alguien tan joven, pues oye, pues que ahora mismo se tenga que estar debatiendo ya no entre la vida o la muerte, sino en si va a poder caminar o no y a ver en qué situación queda. Y os voy a preguntar, bueno, Calum, ya sabéis quién es, ¿no? Eh, y tal, es el chaval tenía muy buena genética. Y yo creo que todo lo que le ha pasado es consecuencia de su buena genética. Yo creo que es un chaval que nunca se ha esforzado por conseguir nada porque según él, o lo que él decía, crecía muy fácil, no hacía dieta, siempre estaba definido, siempre... Eh, o sea, era el típico chaval, joder, pues qué dices tú, pues has nacido para esto, cabrón. Y que quizás esa facilidad para conseguir todo le ha llevado a no esforzarse por nada y acabar como está ahora. Es que al final los, los, te, los temas psicológicos son muy complicados. O sea, es lo que dice Sergio, vete a saber qué es lo que le rondaba eh, por la cabeza. O sea, yo, yo, yo he tenido gente que ha competido, que, que ha re una familia y todavía le rondaba una depresión de su primera novia hace 15 años, ¿vale? O sea, es decir, que... que es que pues, cualquiera sabe en esos temas. Sí, es complicado. Bueno, con bueno, los casos tenemos... Tema, Robert, yo sé que es un tema que siempre he intentado darle visibilidad por, mi, por mis situaciones y tal, porque bueno yo nunca, nunca hago chistes y tal. Yo, yo he estado internado en un psiquiátrico, he tenido eh, tentativas autolíticas y, y, y el problema de esto, tío, es que o, o, o, o se pide ayuda o yo puedo estar al lado tuya, tío, partiéndome el culo, pero por adentro me estoy muriendo, ¿eh? Y si quiero hacerlo, lo voy a hacer. O sea, no... Es un tema muy complicado, tío, y la gente... Sé que es inevitable hacer bromas, sé que es inevitable hacer chistes, yo soy el primero que me, me descojono de todo, de mí el primero, pero es que para... Es un tema, tío, que... que hay tanto, hay tanto y es que es lo que dice Raúl. Es que hay veces que se pone el foco en una cosa y a lo mejor que estás pensando, lo que ha hecho Raúl? En una novia de hace 15 años, que no, simplemente no ha sabido enhebrar tu vida. Aquí han puesto que fue por un problema que había perdido sus mascotas. Es que una, la mente es muy compleja. La mente es muy compleja, obviamente, en nuestro caso, las sustancias eh, alteran patrones de conducta. Yo tengo mi opinión, eh, que la he hablado con psiquiatras, yo no creo que provoquen eh, nada que no esté ya ahí. ¿vale? O sea, hay personas que somos más... Pro, más mmm, eh, más predispuestas a según qué tipo de patologías y simplemente el uso de, de, de sustancias los pueden potenciar. Esa es mi opinión, ¿vale? Como persona afectada en este sentido. Pero eh, no, la palabra no es frivolizar, pero sino que simplemente, tío, lo mismo se puede pensar en cada uno, oye, que salga, lo cuento antes de esto, que si se recupera físicamente, la batalla que va a tener dura es, es lamentable porque, eh, de la mental, porque del coco nunca te curas. Del coco, no. lo más que puedes hacer es. Eh, yo hablo por mí, es reconocer tus signos de alarma, es admitir que siempre vas a ser una persona enferma y que llegado el momento vas a tener que pedir ayuda y si no la pides o vas a hacerte daño tú o vas a hacer daño a los demás. Y al final es mejor asumir que una persona con patologías mentales nunca va a estar sana. Sí, además yo creo que esto hay que verlo de una manera muy sencilla porque siempre es lo que tú dices, achaca que si, es, que si ha hecho esto, ha hecho lo otro pero claro, esto es como un borracho, el alcohol busca el, ah, el alcohol busca el borracho o el borracho es el que se encarga de buscar el alcohol. Es que vamos a ver, o sea, el que tiene un problema quizás se escude en ciertas sustancias para solventar ese problema, pero lo, la sustancia como, si, como tal yo no creo que sea la que te lo causa, es, el, es el, dicho, el escape que tienes. Hay un dicho, Robert, alguno no estará de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo que dice que no existe la droga existen los drogadictos. Claro, ¿Eh? correcto. Es decir, una conducta eh, obsesiva, que es la que tiene un drogadicto, te puede dar, si te gusta el caballo, te puede dar por el caballo o te puede dar por jugar al tenis de forma obsesiva. Al final son patrones de conducta y hay gente que ha tenido contactos en la vida con las drogas y no han tenido ningún tipo de complicación. Si eres una persona que ya partes, con esa premisa, de esas conductas obsesivas, y que haces la droga, pues tienes todas las papeletas para irte por la taza del váter. Pero eh, es que la mente humana, es, es, si ya es complejo lo nuestro pues, con, con las sustancias, imaginaros con la, con, con la mente. Sí. sí, pero vamos, yo eh, podría decir, yo, yo bueno, he pasado por muchas cosas en la vida, no como todo el mundo, y yo tuve una vez una depresión y tal, y no tuvo nada que ver con el uso. Fueron causas ajenas lo que a mí me generó una depresión que no tuvo nada que ver con o sea, no tenía nada que ver con el uso, ni se encadenó por el uso, ni nada, eran problemas personales que te llevaron a eso. Y posiblemente Calum tenga que ver con algo de eso. Y por ahí acabo de ver que han puesto algo así como encima, lo llamarán débil o cobarde o tal. Si alguien es capaz de, hacer, de decir eso, de alguien que se intenta suicidar, es que es muy fácil hablar desde fuera, es muy fácil ver los toros desde fuera, pero saber lo que hay en cada cabeza, lo que ha pasado a cada uno. Y ojo, que ser un chaval que aparentemente lo tiene todo, no significa que en realidad lo tenga todo. Que el que tiene mucho dinero eh, vive preocupado por su dinero porque tiene más que perder que uno que no tiene dinero. Y esto parece que a la gente nunca, nunca lo llega a entender, ¿sabes? Que parece que el que tiene mucho dinero puede vivir despreocupado, que no, que no, que, que esto no funciona así. Entonces, ese chaval que parecía que lo podría tener todo a saber, en realidad, qué problemas aslastraba de atrás… Yo, en cualquier caso, bueno, pues espero que se recupere porque al final era, pues eso, es un chaval y, y to, todos tenemos derecho a equivocarnos y no por eso tener que pagar con la vida o con una tetraplegia o con una cosa que parece ser que es por donde va a ir encaminado, como, como sigue así el pobre chaval. O pues más cositas, que nos hemos puesto un poco en bajonados. Pues más cositas, más cositas. Bueno, pues así temas de actualidad ya no, hay, ya no hay nada más. Aquí preguntas estoy mirando, pero la verdad es que la gente tampoco... Tampoco pone nada así curioso. Vale, aquí, mira, acaban de hacer una pregunta eh, que ya la contestó el otro día más músculo que para cuando es Roberto Del Amo y ya eh, la semana pasada se puso que fue invitado, pero no, que, que no sé, que no, ya está. Eh, bueno, eh, pues nada, algo más que contar vosotros porque temas de actualidad ya no hay más. Bueno, el otro día, sí, yo sí que ya, que el otro día se habló de, del igc 1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 O sea, me han crujido a preguntas sobre protocolos, a nivel de, o sea, me, me, ha, me han saturado el, el, el Instagram, el Facebook, todo me lo han saturado. Te saturaba, ¿Por ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que con el egf 1 sucede como con la insulina, que, que es muy fácil, en, en, eh, hablando así en general, que es muy fácil de usar, pero que hay tanta gente que la quiere complicar tanto para que parezca que el secreto es de ellos.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 unas ginecomastias, unas lecturas de LH que te cagas, unas prolactinas por las nubes, eh, todo con, el, con la gilipolle del Blas-San Cruz. Hace poco me vino otro, que claro, que eh, había estado haciendo Blas-San Cruz y que ahora era hipertenso. Claro, que me habían dicho que no había que cortar y ahora va, se van vale. no va a cortar y está siempre tomando con 24 años o 25 era hipertenso. O sea, se están creando unos cuadros y unas situaciones que yo creo que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 paras y paras y si no te vas a tomar por culo de no trabajas conmigo sí, o sea, más, sí. yo recuerdo a Tamón Pug de decirle, oye Tamón, que tengo esto y se me va a caducar ni a ti se te ocurría plantear el decir, no voy a descansar no, no, tío claro. tú sabes manera... si tú a competir empezabas tu ciclo termina... y es que terminaba de competir y terminaba de ciclarte no es que no haya más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 Bueno, yo creo que ya está. Yo creo que ya por hoy bueno, son eh, las y ya hemos llegado bien. Vamos a cenar un ¿no? programa muy bien, ¿eh? Sí, además que para lo que nos pagan demasiado, ¿eh? Yo creo que ya nos podemos ir a tomar por culo. Ya hemos hecho, ya claro, hemos hecho reglas, claro, Muy bien, muy bien. Así que, bueno, espero que a la gente le gusten estos estos. Estos. A ver, la gente, esto lo recalco. La gente siempre nos pide que hablemos de cosas para aprender ellos. La única forma de hablar de cosas para aprender ellos es así porque si traemos invitados, son entrevistas que al final es más personal que no para aprender. Entonces, bueno, esto lo estamos haciendo porque la gente lo ha pedido. Lo digo para que la gente lo tenga en cuenta, porque no le dais likes, cabrones, pedís unos programas que luego no le dais likes. Así que a ver si le dais más likes para la próxima un segundito, que me han puesto... Sí que existe un estudio, Sergio, se llama Andrea Munzer. Andrea Munzer no le mataron los anabólicos, le mató el citadren, amigo, que ya no existe. Además, además. Bueno, Andrea Munzer, ¿ves? Mira, Andrea Munzer era una de las cosas que podemos decir que es el problema que va a empezar a pasar a partir de nada que mezclara todo lo que había por si acaso para esto para lo otro tal y mira cómo acabó se descontroló todo su organismo y no, no se pudo hacer nada por él bueno eso es lo que pasa cuando mezclas todo lo que hay por cierto no, por cierto, no preguntarme lo que es el tren que yo no lo sé ¿eh? Ah, sí, bueno, es, es, voy es... a que no Preguntarle, bueno, escucha, preguntarle, que a mí me lo ha muchas escucha, veces. El citadren, aunque, aunque parezca el secreto, tú deja los que se informen y a ver si alguno tiene huevos a probarlo para que no te, para que note lo que le va a pasar. En <risa> España uno casi se cepilla a un par de ellos con el Orimetén. En España era orimetén, orimetén. Efectivamente, valía una pasta en Portugal, cuando lo venía en Portugal, valía 30.000 pesetas, tío, o 38.000 pesetas valía. A madre, Portugal mira. se iba pues... a comprar sábanas y Orimetén. Pues escucha, Sergio, Sergio, y si, bueno, eh, esto se utilizaba para inhibir el cortisol, ¿vale? Ya lo digo así de forma... Bueno, esto, esto lo inhibía todo, el cortisol, claro. los estrógenos, los andrógenos, sí, esto inhibira, es un, aldact todo un aldactone con una potencia del mil, mil ciento. Entonces, yo te quería preguntar, Sergio, para que la gente lo sepa, que a que, ver, que, que, o sea, Sergio, no que bueno, que la, que la pregunta la sabemos, pero para que te lo escuchen a ti y tal. ¿Qué sucede en el cuerpo humano de un culturista, sobre todo, si hace eso, si no tiene cortisol, si tal? Bueno, prácticamente, pues desencadena una, una, un desastre, ¿no? Eh, está la efectivamente. O sea, no, no, no va a haber que pues, va, a ver, no, no va a llegar, depende de la dosis, es un fallo multiorgánico, pero prácticamente un desastre total. Porque prácticamente es que lo que se buscaba es con, con, con el citadren era inhibir totalmente eh, el cortisol y los estrógenos a tan niveles tan bajos que prácticamente la retención del líquido era, era mínima y era una droga que se utilizaba antes de competir. Pero es que lo inhibía todo, todo prácticamente, muchísimas hormonas. Entonces creaba un desastre en el cuerpo que después el efecto, el efecto rebote, pues o te volvía loco o te pegabas un tiro o cogías una depresión o, o, o, o te morías. Mira, pero esto me encanta, esto me encanta, ya empieza la gente a animarse. Pon aquí uno, ¿y el DNP qué es emocionante. Ya empiezan a hablar de cosas raras, de cosas tal, que si el DNP, que si no sé qué. Pues mira, del DNP hablaremos en el próximo programa. El, dini sí, eso, el, pero el hoy dinitrofenol. No, es Din hoy no, que ya hemos hablado demasiado. El, dinitro eh. el dinitrofenol para darle color a la pintura, punto. No vale para otra cosa. Ojo, pero si os dais cuenta, la gente pregunta por cosas que es mejor no usar. O sea, que directamente, o sea, que no cabe cabida en cabeza humana de usar, no tiene sentido. Pero la gente prefiere preguntar por esas cosas que por déficit calórico. Bueno, bueno pero es bueno, bueno, como cuando tú entras en el X-Vídeos y te pones a buscar vídeos de nanas y de cosas de esas. Yo creo, serio, ¿eh? escucha, una analogía parecida es como cuando pones los cornos a tu pareja con alguien más fea todavía, que dices, no sé ni por qué lo hago, pero por probar, ¿no? No, no, es lo que, bueno, es lo que digo, que te pones a ver, eh, lo que sé, coja haciéndonos Serio, Se te va la pista. ¿Quién no ha visto la sección de, de gay de vez en cuando para ver qué pasa? Eso lo ¿Pero hemos hecho Por todo, comparación, pero es que tiene unos cuerpos Bueno chicos, pues nada Muchas gracias a todos, gracias al público Y, chao. y nada chao, hasta, bueno, chicos, luego, chao. hasta luego chao, chao, chao, Hasta luego.